José Antonio Marcelino se presentó este lunes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que fue víctima de abuso de confianza. Tomando unos trago, yo me pasé de bebida que no supe de mí. Entonces, eh, el amigo mío que está en, o sea, que está normal, está bien, le dice: guardenle el motor a él, que él no puede manejar ahí. Eh, lo iban a guardar en la casa de frente y dijo, no, guárdenlo aquí, yo aquí está más seguro, en la casa de él de Arimendi González, que es el dueño de la canata, la canata mental, uno es un sitio donde tomar cerveza y romo. Entonces, ahí mismo, as, guarda delante de los testigos el motor, lo coge y lo guarda a su casa, lo trae en la galería, que eso está bajo llave. Entonces yo voy al otro día a buscar el motor. ¿Y el motor? ¿Qué usted lo hizo? Me dice, bueno, yo no sé de motores. En el marco de sus declaraciones, asegura que dejó su motocicleta guardada en la residencia de su vecino. Y al acudir a reclamarlo, este le dice que no sabe nada. Como quien dice, se lo llevaba en motor, yo no me di cuenta. Entonces, ¿quién le iba a abrir el candado entonces a la galería? Si sí, él dijo, ok, ustedes se pueden ir, que yo, estoy, yo, soy, yo me hago cargo, vamos a decir, a la responsabilidad del motor, como quien dice. Entonces, ¿qué ha sucedido después de esto? Después de eso, yo. Le he dicho que qué va a hacer conmigo porque que eso no se puede perder de la casa de él. Él me dice que no sabe y que sospecha de un amigo que es como hermano mío que nunca va a hacer eso porque es inocente también. Y él notaba ese día y dice que, que sospechaba de él, que, que, que piensa que fue él que se lo llevó. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.